¿Jugar en tu televisión sin la necesidad de una consola Xbox? Aquí te explicamos cómo jugar Xbox Cloud Gaming desde tu televisor Samsung 2022. Paso 1 Lo primero que tienes que hacer es ir al buscador de aplicaciones de tu televisión y escribir Xbox. La aplicación aparecerá en pantalla. Una vez que la encuentres, tendrás que instalarla. Paso 2 Ya instalada la app, te pedirá iniciar sesión con tu cuenta Xbox. Esto lo harás escaneando el código QR que aparece en la pantalla con tu dispositivo móvil y poniendo tu correo y contraseña desde el mismo. Cuando hayas hecho esto, tu pantalla te dará la bienvenida. Paso 3 Después de que hayas iniciado sesión, tendrás que vincular tu control con la pantalla. Y no te preocupes en cómo hacerlo, ya que la aplicación te dejará abrir el menú donde podrás sincronizarlo sin tener que salir de la misma. Paso 4 ¡Listo! Ya que tengas tu control vinculado vas a poder ver el catálogo de todos los títulos disponibles así como los títulos que hayas jugado recientemente en tu consola Xbox. Para poder disfrutar de alguno, solo seleccionalo y ¡hora de jugar! Si tienes alguna duda sobre Xbox Cloud Gaming recuerda dejarla en los comentarios para que le respondamos y también suscribirte a nuestro canal para que estés al tanto de todas las novedades del mundo Xbox.